Pero no, escúchame. Okay, escúchame. Va vamos a ver. Es que hay una, una incomprensión. Primero, empaña. de voluntad de los ciudadanos de comprender que deben corregir ellos en un edificio. Mira, mira, mira. Mira, mira eso es una casa. Sí, está bien. Está bien. Mira cómo está el frente de limpio. Sí. ¿Cómo carajo? van y lo tiran en el otro frente. No quiero que la es ¿Cómo vamos? carajo el camión no pasa? No, eso la es. Eso es. pregunta. Bien, ¿cómo eso es. Está no bien. No va a recoger no la basura. Puede bueno, o o háganlo así. Desorganicemos a los que están desorganizados. No, ah, no vamos a pero a quién te... pasar es vamos, decir. la Yo diría que el que tenga la basura en esas condiciones el camión no se la recoja que Ajá, se la traen. Ajá. ¿Y por qué la tienen en esas condiciones? porque ellos son unos desorganizados No es porque no las recoja. Porque lo no, co bien, ¿eh? Una cosa oyendo, Francia, es que no la puedo... recojan, otra cosa yo me voy es que yo Párate y vete. <risa> yo... Óyeme algo, a mí pero tú te puedes no ir ahora oh, mismo, eso, Francia, pero si no. me dicen, si ustedes están de acuerdo, que lo único es recoger, que la recojan. Pero claro, es el y, y tener a... eso claro. siempre. Es que el día en que pasa Ah, no, basura, ustedes no quieren organizar. Ustedes no quieren organizar este pueblo. Mi amor, pero como no, tú dices no, no. Que Pero ¿cómo es posible? Está bien. Óyeme, Carolina. Tío, reconozco que hay una debilidad. Pero ya. Reconozco, Pero espérate. Reconozco que no hay frecuencia. Ahora. Ahora. Franz, Ahora, va el tema tuyo, ahí ir, déjame hay leer una WhatsApp. debilidad de la misma persona que somos los que ensuciamos. Francia, vamos a leer algunos WhatsApp entonces ahí puedes eh, okay. Mira, te voy a decir todo. otra cosa. Ahí llamó una persona. <ríe> entonces, Eso partidos de habladores. <ríe> sí. Ninguno paga aquí basura, carajo. Vamos a leer basura. dos otros WhatsApp, muchachos. Tú pagas, eh, ¿tú eh, tú mira, pagas basura, George. Mira, a Wilda dice, ah, eh, no no ya, sabe, no ya no lo hay. dijo, vamos a ver, el 0246 dice... Dulce María, desde en Sánchez Libertad. Quiero, ok, ya puede, dice ella si se puede, si me puedo vacunar la segunda dosis aquí en San Francisco. Eh, sí, claro que sí, Dulce María. Usted puede vacunarse aquí, usted lleva su tarjetita. Dice Marcos, eh, muy bueno, dice el mínimo, Francia es empleado del Ayuntamiento de Móvil Soluciones. Quiero organizar esto. Ahora como... Eh, Ahora, como digo una cosa, digo la otra Hay personas que sacan las basuras después que pase el camión Sucede por donde yo vivo El camión pasa el lunes y ellos sacan la basura Eso el es una martes. crítica correcta Porque Exacto. él está planteando el problema y la solución ¿Tenemos? Lo que quiero es que no seamos torpes Al plantear solamente el chisme Ahora, no, porque... yo sé que hay debilidad Pero por mi experiencia De la recogida de basura en la ciudad Sé que hay un conato de irresponsables que van y la lanzan amor, allá. Vamos a leer algunos que ya viene el tiempo sí. tuyo y ahí, pues. El no, 14. Yo no voy a coger la <ríe> el 14.89 dice: Educación al pueblo y cultura general. <ríe> Dice el 4495, buenos días, en la urbanización Carmen Añil Bonó, es antes de llegar a la sirena estamos también ahogados de basura, bueno, dos semanas que no pasan, la alcaldía que se apiade de nosotros, ya Tres este semanas. último, este último, amado, Oíste. dice, dice, dice. Eh, José Manuel Vergés, buenos días, en la se calle 1 micrófono. de los Camilos, tienen 15 días sin pasar, Francis, ¿qué hacemos? Ese sí se lo agregué yo. Y Lorenzo de Vista Valle, ya cierro. El problema es los ciudadanos que esperan que el camión pase para sacar la basura, dice él. Seguimos ahorita con las denuncias bueno, de la basura. Y micrófono, por favor. En este momento, pásame el mensaje que yo lo digo. En este momento, pasamos con nuestro que compañero Francis Rodríguez. Adelante. Bien, gracias, Carolina. Amable televidente, ya lo abrieron. Pregúntale si sí. eh, me permítame me que él yo me dé mi turno. Sí. <risa> Le voy a ceder unos 30, segundos no, solamente para decir que me abran el micrófono. Que no me lo cierren. Está abierto. ¿Lo estoy oyendo. Se gracias está escuchando. Por sución, por Ay, miren, yo dije <coughs> que no, pero voy, que habla, que pero voy a tener que de forma más pausada de programa. porque cuando tratamos de superar vete, a nuestro vete. compañero que está diciéndonos. Ay. Que esto es un imposible, que por Dios Francis, por Dios esto. Señores, esto es una responsabilidad de todos. Es muy bonito, usted está en su casa produciendo todo desecho y tirándolo afuera. Lo primero que usted debe de pensar, carajo, es quien está dispuesto a ganarse unos pesitos para recoger la inmundicia que nosotros producimos. Hay que tener un poquito de humanidad. Y reconocer al que está detrás en un camión de basura. La única oportunidad que tiene ese individuo para no percibir el mal olor, no solamente de la basura, sino del, de todo, es cuando quizás recorren un trayecto y él va detrás enganchado y la brisa, la brisa le da. Aquí... Solamente queremos que se nos resuelvan los problemas. Pero yo estoy seguro que yo viviendo en un residencial, que la basura llegue a esos niveles, yo me detengo en algún momento y hago la visita, la denuncia, como lo están haciendo, está correcta aquí, para que Móvil Soluciones, Siquió ponga en marcha el trabajo que tiene que poner en lo que se llama ornato y limpieza, que yo no sé quién es de ornato y limpieza, anteriormente lo fue Julio Lizardo que ahora está en INAPA. ¿Lo recuerdan? Que es quien tiene que ver con los obreros. Ahora, de ahí a que entendamos que como ciudadanos, no es solamente exigirle la obligación al ayuntamiento. Y yo reto a esas que están llamando, que me enseñen el último pago de recibo de basura. Porque exigen y no pagan. No, pero, pero espérate, Francia. Exigen y no pagan. pagan. Entonces No, espérate, ah, porque okay. es que esto es un asunto de todo. Ah, está bien. Esto es un asunto de todo. Ahora, vamos a olvidarnos el pago. Vamos a seguir el festín de producir basura y que vengan a recogerla, produce basura y que vengan a recogerla. Señores, piensen en el obrero, vuelvo y repito, coloquen la basura, organícenla, porque cuando ustedes se van y se acuestan en su apartamento, tú sabes que se produce si la gente y si los desaprensivos que hay vecinos de ustedes, para no tenerla en su casa en espera, van y se la tiran ahí cuando está todo el mundo desprevisto de esa tensión. Entonces, yo lo que pido es, organicémonos ¿no? que la recogida de basura sea organizada por parte nuestra para que el que lo va a recoger disponga de ella. Ahora, no estoy defendiendo lo indefendible. Si hay debilidad en la recogida por tres semanas, que me han dicho ahí que son tres semanas, reprochamos a Móvil Solución y le hacemos el llamado de que resuelva eso en la Caperuza, en, Rivera, en la urbanización Rivera del Jaya, en la Carmen Añil y en la Piantini que se han dado las denuncias. No estoy defendiendo, estoy pidiendo que nos organicemos, que ayudemos a recoger la basura de la mejor manera y presentemos nuestras mejores caras en el barrio. Porque es a nosotros mismos que nos está afectando. Es a nosotros mismos que nos está afectando la imagen del barrio, del edificio. Eso era, o ese es mi punto de vista. Que es un acuerdo de todos. Móvil Soluciones, ayuntamiento, tiene la obligación de darle seguimiento a móvil. A través del departamento de, Plan de, de ornato y limpieza. Y otra cosa, sí que Ayúdate con los camiones propios del ayuntamiento para que haya la recolección de quienes están barriendo en las calles y pongan multa a los que hacen desórdenes en la calle como escombros que pasan más de tres días ahí en las construcciones. De lo contrario, la gestión se va a ir diluyendo, va a pasar sin pena ni gloria. Y creo que si usted fracasa, fracasa la ciudad y fracasa todos nuestros ideales y los esfuerzos que hacemos por tener una ciudad más limpia. Dejo hasta ahí el tema municipal y entro inmediatamente para finalizar mi turno. Ustedes han oído en el país críticas que le hemos hecho el, al comportamiento y gestión de, nuestra, de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, a raíz de que Haití, progresivamente, un país que suponemos no tiene tantos recursos, pero ya lleva kilómetros de un canal para desviar un río que nace en Sierra de Bauruco, República Dominicana, y que de palabras del geólogo Osiris de León, este produce unos tres metros cúbicos por segundo, algo así. Ese desvío que favorece en una parte a Haití, si se logra permitir lo que ya ellos han hecho adredes y atento a ello, porque aquí de este lado no hay autoridad, y tengo que lamentablemente decirlo cuando he sido un defensor y un reconocimiento a Luis Abinader de sus voluntades, pero tiene un grupo de gente que fue ahí a cumplir un rol, y nosotros se lo advertimos. El que busca el programa, y me gustaría que en fecha del decreto del ministro de Relaciones Exteriores, yo critiqué y dije, hice la aclaración, no, al no a la persona que significa el señor Álvarez, no a él como profesional ni como individuo, sino a los intereses que él, mientras no fue funcionario del gobierno, representaba para la República Dominicana, que para mí es una amenaza, porque él está más que comprometido con la política negativa de la fusión, Tuvo que salir ayer corriendo a dar unas palabras de que se ha malinterpretado por parte de quienes criticamos que se permita desviar aguas de río hacia Haití, que limitaría prácticamente a todo un litoral de más de 20.000 tareas de tierra que son productivas para alimentos nuestros. ...y parte del propio Haití, porque el comercio binacional es una realidad. Ahora, organizarnos y establecer claro cuáles son los límites territoriales que por años reconocemos... ...y que no está en discusión el control de República Dominicana sobre sus recursos hídricos, en este caso el río que hoy pretende Haití, sin más ni menos, desviar. Eso es parte de la debilidad que veo en nuestro presidente y nuestro gobierno, en sus relaciones internacionales, teniendo individuos que están más apegados a llevar una vía de solución a los proyectos de los cuales ellos pertenecían antes de ser funcionarios, y la están extrapolando a la política exterior dominicana. Que lamento que Luis Abinader se haya dejado atrapar por un sector y le haya engrampado en varios puntos, como es el Instituto de Migración, como es Migración, como es Relaciones Exteriores, Embajada en España con Juan Bolívar, que son todos de la misma camada. Ojo, presidente, ponga atención y defienda la soberanía como usted la defendió. El día, el día que se juramentó y dijo que era constitución, primero, luego las leyes y un comportamiento pulcro en la defensa de la soberanía nacional. No me digas. No lo permita, presidente, que se desvíe el río. Bien, muchísimas gracias, Francis Rodríguez. Inmediatamente vamos con WhatsApp. Y iniciamos con el 4495, que dice buenos días. Bueno, ya leímos, dice ya al final. Y a Francis, habemos personas que pagamos. Yo pago basura todos los años, voy y realizo mi pago al Departamento de Desechos Sólidos. Ella es la que quien refiere que en el bono tienen dos semanas que no le recogen. ¿A dónde? Sí. En bono. Bono. Dice ya Juan Francisco dice buenos días señores no. a Francis cuando news buenos días señores a Francis cuando ni ustedes se ponen de acuerdo qué será de un qué será poner un pueblo de acuerdo con la base <ríe> Cada pero, quien pero tiene ¿cómo su criterio. Si nosotros tres no nos ponemos de acuerdo, ¿qué será poner un...? Es decir, ¿qué me es está que diciendo? Que no, para eso criterio. está la autoridad. La autoridad para eso Esos que son solo se el, el, define electos. Esto. Para eso que son electos, para poner el orden. Pero él está consciente de lo que yo estoy diciendo, que es un asunto... Que eso no pasaba Mira, Francis, Alex? no pasaba cuando hable. No Ale. pasaba cuando Ale, hay que decirlo. El 82, 63, Francis manda esta foto. Dice... ¿No pasaba? Dice, y el malo lobo, porque ella utilizó un término, y los gusanos... Entran a la casa, escribe Altagracia. Hay una llamada. Frank, ¿Qué se puede hacer con los gusanos? Ah, ustedes no quieren atacar a quienes tiran esa basura porque eso no es una casa, es un solar abadío. Y ustedes mismos son los que van y lo llevan allá. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Recojan. está bien que no la recojan. Buenos días. Pero no estoy hablando de eso, Carolina. Es que, es que tú no vas a tener... No podemos no, multiplicar. Va a tener que tener móvil soluciones. Como 10. Antes Para tú no pasaba, tener una base de Mira la Antes foto que No pasaba. Vamos a ver. Oye, sí pasaba. Buenos días. Sí pasaba. Buen día. Mira la foto que te mandé. Buen día. Buen día. Buen día, dama. Buenos días. Brandy. Dígame. Tengo para decirte, mira, yo tengo dos cubos y tres sacos aquí en mi casa. Te lo voy a llevar para tu casa para que tú la acomodes y pasen por tu casa a recogerla. tú Y tú produces dos día. cubos y un saco de basura. ¿En cuántos días? Y tres sacos, porque tienen tres semanas que no pasan. Ya eso, es. es eso, eso? No, eso, eso es. ¿Y qué para que tú la No, eso yo estoy claro. Que, lo que, que pasa es habla. que la foto que me han mandado no es de una casa. Pero que, no, ¿De que un es de un residencial. Es de un residencial donde hay 80 mil gente. Y no. No se organizan ellos. Si usted la tiene en un en un en un zafacón frente a su casa, móvil soluciones tiene que recogerla ahora. Las fotos que me ha mandado, mandado, busca pero esa verdad, foto. Si vamos a seguir, seguir leyendo las. Pero espérate, pero Estoy de que acuerdo no con, a... con Yerjan. Bueno, sigan ustedes con su con bueno. su apretada agenda mental. Somos, son unos sucios, óyeme. No, no, no. Búscate, búscate. No, no le falta el respeto. No yo no estoy Berlina, faltando el respeto, oye, para mí el que a hace Berlina eso es un sucio. Y, y, y a la señora que yo Óyeme, no le estoy diciendo a ella. Y, y a la de Camilo. Busca la Toribio foto. No, no, no, Busca no, la foto. Y, y a la de Añil Bonó no. Pero perdón objetivo. Y que son móvil Soluciones Oye, ayuntamiento. Óyeme, son unos oye. sucios. Oye. la foto. Mi amor, si podemos leerlo. Póndeme la foto, lo que yo porque te mandé. Vamos